Cease to exist When the hatred of the world Cease to exist uh. Uh. Uh. Uh. You better se queda! this big Mike and Black Frankie, the kind of shit Aparezco como en el the dreams pero no vuelvo como Nas cuando se fue de Queens Spring te como Leon Pero si tú eres rey y love, te metiste en un lío Todos quisimos ser ganadores Pero en la calle nadie es nadie para dar lecciones We stay humble, pero sin dejar pisarnos Latinos, negros, blancos y norteafricanos Algunos se propasaron, como Tyson Otros lo hicieron por tu bien, como Tyrone Quiero ser rico, como Ken Brown Y si escuchaste hasta el final, you know that I'm not wrong Hicimos muchas cosas malas para destacar Solo queríamos verlo todo, como rooftops Dicelo, hermano, tu pelea es la mía porque cuando estaba perdido, tú fuiste mi guía. Still got a lot of do para estar al día. Pero hay que bajarse a vender, because they need a rip. Uh. Uh, uh, va fino, fino ese tema, boludo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dime que esa barra está dorada y encaja a la perfección con ese drama. Uh, eh, uh, Escribió Carter como el presidente. Rapper estarte Pac, como el Mary. Son stigmatic. Como siempre Sa'es telephatic shit entrando a tu mente Consecuente, por eso me va bien Tu compa regateó al ticket y perdió el tren jazz y Soul, All Green, Marvin Gaye Saque trucos en la vida, en Adobe y en Skate Ahora solo denle al play, repeat y play Carter y on the way Dejo tu oreja pronta, no te hago la tonta eh, no Viene un group de alto nivel MVD, Dickens in the fair, yeah. Uh, kids are in the playground S.A. Mi empresa cosa seria La mierda que devuelve el mundo bacterias. I'm ill Traje el rap que hacía falta Ahora levantan la mano como pidiendo falta brato 5 Incognito indomito recinto Y colombiana pradera altas Paisaje virgen de cámaras Cuando pararás tirado en el piso? Haciendo bulla Yo estoy llegando a Marte Vos pintando un friso como gritando a Como gritando a Como gritando a Como gritando a Como gritando a, Como gritando a Fuck this shit. that shit for this and size, size, size, size.